Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña de una nueva RC Ediciones con el manga de yu R, el manga de yu R que no va a llegar a la Argentina, no va a llegar al país así que lo hacemos nosotros mismos de la misma forma que vos podés hacer lo mismo con series no licenciadas en esta región Así que también abriremos un par de sobrecitos de Pokémon Leyendas Arceus, el juego de cartas coleccionables que está en Argentina, está en todos los kioscos, está en todo el país. Así que aprovecharlos, aprovecharlos para tener las cartas de Hisui. Pero este segmento no podría haber sido traído de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta semana que son... No, no, no, no, no no, no había esta semana, así que te recomendamos pasarte por el túnel del cómic que estás viendo de fondo la bolsita que podés conseguir con tu compra de mangas, con tu compra de mangas que te permite tener o una bolsita o una postal, un señalador o un pin, o un descuentillo vos elegís, así que pasate por Ramos Mejías al túnel del cómic pero bueno, arrancamos. Para aquellos que no vieron la primera reseña de lluvio R que hicimos, tío, de forma caseriña, de forma cacerisca, te comentamos que es una historia donde vamos a ver a uno de los discípulos de Pegasus que... Te lo resumo así nomás, pero puedes ir a ver el video. es <risas> uno de los discípulos de Pegasus, va a tratar de revivir a nuestro Pegasus luego de enterarse que Yugi lo venció en un duelo, que le quitaron el ojo y que murió así resangrientamente, aunque no sabe que fue por la mano de Bakura. Pero para poder revivirlo va a querer tener el cuerpo de Thea Gardner, el cuerpo de Thea y la fuerza de los dioses oscuros para poder tener su alma de nuevo. Pero Yugi va a ir a vencerlo va a ir a tratar de detenerlo Con la ayuda de su amigo Joey Wheeler y de su otro amigo Honda-kun Así que Vayámonos derechito Alvis y si ya vimos los primeros duelos Que va a pasar en este segundo tomo De 5 Veámoslo a continuación Vamos a dejar esto acá al costado Y arrancamos Como verán el formato que decidimos para este tipo de mangas, caseroskis es un formato A5, bastante sencillito, cortado, con un anillado típico de las librerías que puedes conseguir. De nuestra imprenta amiga también imprimimos la imagen en papel fotográfico de la portada. Y si ustedes quieren experimentar un poco más, como vimos en nuestros primeros videos de RS Ediciones, pues optar por no hacer el anillado y hacer un empastado, un encolado y un encuadernado casero si quieren hacerlo, si es que tienen... Los suficientes materiales para poder hacerlos. Pero bueno, vamos a hacer en la portada una de las cartas icónicas de Yugi, que es la fusión de los tres reyes. Va, de... Sí, es el Jack Knight. Es el Jack Knight, la fusión del rey... Eh, del rey... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, de la reina. Y no me acuerdo cómo se llama el otro chaboncito. Pero bueno, bueno, bueno. Y acá tenemos el segundo dios oscuro. Y bueno, vamos a ver, vamos a arrancar Recuerden que la traducción de este manga Viene de la mano de Dark Fansub Así que todo el material que ellos tengan acá Subido online Es gratuito, no tienen que pagar para leerlo Porque no está licenciado en el país Todo es trabajo de ellos, así que Un saludazo a Yaminofansub Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver que Joy y Onda estuvieron apartados en otro caminete Mientras que Yugi sigue dueleando a punto de enfrentarse A punto de enfrentarse a quien los tiene atrapados En la torre de Kaiba están, en la torre de Kaiba ya que también tomó control de su, de su compañía Para poder vengarse totalmente Vamos entonces acá cómo se enfrenta a la raíz del terror La raíz del terror en inglés eh, tiene otro nombre Tiene otro nombrecito pero bueno, sería como un obelisco oscuro. Un obelisco oscuro que tiene la capacidad de tomar a los monstruos del oponente, quitarle puntos. Pero Yugi va a tratar de equipar al suyo con la espada relampagueante. Vamos a ver si los puntos se equiparan, pero no. No es suficiente para poder derrotar al monstruo, a este dios oscuro. Entonces este lo vence con su efecto. Vamos a ver cuál es su efecto. Nana. Na, na, na. Dice que el miedo domina el campo. Que el ataque de sus monstruos se cae por la mitad. Y... Así que Yugi va a tener que levantar, hacer trampillas para poder levantar una carta que rompa con este mega efecto. Lo primero que agarra es la carta de la santidad. Que les permite robar cartas hasta que tengan 6 en la mano. Rotísima en su momento, rotísima totalmente. Luego descarta una carta para poder convocar a el tramposo en modo de defensa el tramposo era una de estas cartas especiales que salía con est de esta colección únicamente bueno en su momento era solamente en esta colección pero después vamos a ver que el tramposo sale de nuevo y logra así poder invocar después al dragón del sol Ra el dragón al lado de Ra Acá vemos su imagen. Bueno, acá en el manga vemos que la imagen es distinta a la que vemos nosotros en el manga Eva, en las cartas oficiales. Pero luego esta imagen también iba a ser tomada para poder, para poder jugarse. Pero el dragón el dragón también se ve afectado por los poderes del dios oscuro. Yugi creía que al ser una carta divina no iba a ser afectada directamente. Pero bueno, ¿qué ocurrió acá, señores? Acá ocurrió algo que tendríamos que habernos fijado antes de sacar la impresión. Y es que se compilaron páginas de otro tomo, de otro capítulo. Así que nos saltíamos esto, ¡buah! nos saltíamos el spoiler enorme. Un enorme spoiler, fue terrible. Vamos a ver que Yugi se enfrentaba a otros hechiceros. Ah, tremendo spoiler nos comimos ahí. Pero bueno, termina el episodio con Yugi invocando na, na, na, na, la fusión de sus tres espadachines del rey, de la reina, del caballero. Y así trae al... El título divino de espadachín de fusión definitivo. El arcana Night Joker, que está bastante buena esta carta. Me acuerdo que nosotros conseguimos un masito chino de yugi -O, también, que tenía todas las cartas de esta colección. Vamos a ver si su poder va a exceder el del dios, desde este dios oscuro Y bueno, y acá te, te promocionaban un poco cuál iba a ser el primer tomo que salía a la venta Porque esto es de las páginas que salían en la revista directamente Pero bueno, acá vemos cómo se enfrentaba a ellos con 2.300 puntos de vida tenía Tenmayako Y 5.000 puntos tenía su Evil God Red Dreadroot muy loquizo, muy loquito muy poderoso, pero bueno Yugi va a hacer sus trampas de siempre para poder derrotar a este tremendo dios, Imagínate tatuarte esto no sería una locura, aunque sabemos que hay, bueno, bueno a Marek le tuvieron que tatuar la espalda toda, la pi... toda esa toda la espaldota con toda la profecía de la resurrección de Yugi, pero bueno los tatuajes así de anime están tremendos pero uno de los dioses egipcios sería lo más, sería tremendo bueno, entonces Shugen, básicamente en este capítulo, se va a estar enfrentando. Vamos a pasearlo un poco más por alto para poder vencer, para poder superar en poder a este dios oscuro. Y para eso lo va a debilitar utilizando la hoja de trueno relámpaguiante. Mata acá como tuvieron que pasar por encima de los Kanshi para poder poner la traducción. Y el arcana Night Joker llega con 4600 puntos. Vamos a dejar un poquito la imagen. Da, na, na, na y bueno, logra vencerlo logra vencerlo a Tenma pero qué descubrimos, que el verdadero Tenma está detrás en una pantallita controlando a este Tenma este no es el verdadero Tenma, este es su hermano gemelo, bien de telenovela a quien lo están controlando pero Tenma lo que quiere realmente es acá lo que quiere es hacerlo sufrir a Yugi lo quiere hacer sufrir diciéndole que va a utilizar el cuerpito de la pobre Etea para poder incorporar el alma de Pegasus y que él y su hermano, que el otro hermano, no quiere que haga esto, esta monstruosidad, va a tratar de detenerlo. Pero bueno, con el poder de los dioses oscuros, él es capaz de controlar las mentes y los corazones de otras personas. Y acá vemos el espíritu de Tea Digamos que es el espíritu, pero sí, es el alma de Tea manifestándose gracias a la tecnología de Hologramas virtuales que utilizan ahí para poder invocar sus monstruos Entonces esta tía va a estar acompañándolo a Yugi Y en cierto momento se siente como más cercana a Atem Al Yugi faraón Al darse cuenta de cómo se siente él al poder estar al lado de los demás Pero no poder tener su propio cuerpo Una cosita así medio mística Pero ¿Quién está volando? ¿Quién está volando? Hacia esa dirección en ese momento. Nada más y nada menos que los hermanos Kaiba Mokuba y Kaiba Kaiba. Van a estar volando para enfrentarse a este Tenma y recuperar su empresa. Pero en el camino, vamos a ver que soy y el bueno de onda todavía tienen que dolear contra los otros mercenarios. Recuerden que todos los que están trabajando en este, en este manga a la par de Tenma son mercenarios pagados. Y el precio de la cabeza de Yugi y sus amigos... Es bastante alto, así que sí o sí los van a vencer. Pero Joy, que no pasa de 500 dólares todavía como recompensa, está enojado y se va a enfrentar a este tipo que no para de burlarse de él. De, ah, ¿por qué me tuvo que tocar pelear contra este? Y este monstruo, y este chabón tiene monstruos insectos. Insectos con mucho poder. Vamos a ver que primero invoca al Preygin Mantis. Mientras que Joy, uh, invoca primero al Espadachín Legendario. Por 1850 puntos de vida, pero este chabón juega a la contra, utiliza cartas para que Joy no lo pueda atacar, para que Joy no pueda responder, y así este lo ataque directamente en el siguiente turno para eso utiliza cartas como labor pain, como Kama, kiris o Tekas. todas trampitas, todas trampitas para tener cartas en el campo y contraatacar pero Joy, Joy va a utilizar sus tácticas de siempre para poder engañarlo, para poder vencerlo. Pero mira quién invoca a este, al Dead Side Killer, que es como un mega bicharraco con guadaña que va a cortarlo con de todo, bien poderoso. Está bueno, me gusta bastante el diseño que tienen los personajes acá en Yu-Gi-Oh. Primero para hacer tiempo, yo iba a invocar al scapegoat, los pequeños chivos, las pequeñas ovejitas tokens que no pueden ser tributadas para invocar a otros monstruos, pero te salvan las papas, te cuidan el campo de cuatro ataques más o menos. Yo está determinado a vencerlo y utiliza cartas como Craft Shift, una carta mágica para utilizar un efecto poderoso e invocar al Cyber Psycho Shocker, que nosotros lo conocemos en, acá en Occidente como Jinso. Este Jinso, este poderoso psíquico, niega todo efecto de trampa que haya en el campo del oponente. Entonces, va a poder atacarlo, va a poder superar sus contraataques, va a debilitar el poder del Dead Side Killer y logra vencer este duelito. Pero bueno, vamos a ver que todavía sigue actuando como loco y me acabo de dar cuenta de una cosa media rara. Ah, sí. De un capítulo a otro, vuelve a aparecer la misma, el mismo rostro porque acá se toma una pausa. Acá termina este capítulo y acá se lo recopila para el siguiente capitulazo. El siguiente capítulo es... ¡Seto Kaiba aparece! ¡Aparece por fin el príncipe de los ojos azules! Joy primero entonces logra vencer a este juego de contra trampas, de contra ataques... Vamos yendo hacia el final. Todo este. Me gustan que cada capítulo está tematizado con algún tipo de jugada. Con algún tipo de movimiento. De yu Con alguna pequeña táctica. Pero bueno, Jai Kaiba llega primero a la torre de Kaiba. En su mega jet con forma de dragón blanco de ojos azules. Y ahí en el techo ya se enfrenta a un dragón cornudo O el dragón cornudo en inglés sería el dragón hornet, el hornet, que está horny. Pero bueno, ¿quién lo va a enfrentar ahí? Otro maestro de los dragones que dice que tiene este monstruo tan poderoso como los demás. Pero antes de que Kaiba se enfrente a este chabonardo de los, de los dragones cornudos... Vamos a ver un pequeño flashback, un pequeño flashback de la juventud de Tenma. Cómo es que Tenma fue adoptado por la familia de Pegasus, por así decirlo. Cómo es que a Pegasus le interesaban los chicos, pero en el sentido práctico, chicos. No en el sentido asqueroso y baneable. Y que bueno, cuando mataron a Pegasus, mataron a su familia, básicamente. Entonces él se quería vengar de Kaiba, de Yugi, de todo lo que lo destruyeron en el reino del duelista. Y ahí desaparece su holograma. Y nos damos cuenta de que Kaiba se da cuenta de que este no es Tenma, este es Yako. Yako es el hermano, es otro hermano gemelo de ellos. Pero era el más era como el más apagado, el que estaba siempre oculto. Que por lo visto es el que está re loco, el que está re malardo. El que quiere hacer todo este plan de sacrificio y de revival para traer a su, a su Pegasus. Pero... Vamos a ver entonces que este duelista mercenario va a querer detenerlo a Kaiba, va a querer detenerlo utilizando dragones y Kaiba dice bueno bueno bueno si lo único que tengo que hacer es enfrentarte a un duelo para pasar adelante y recuperar mi empresa lo voy a hacer pero no va a ser más que un descansillo e invoca primero al Blade Knight, me encantaba esta carta en su momento, tiene 1600 de ataque, 1000 de defensa pero es un guerrero muy copado, muy brillante este invoca al Lancer Dragon Youth. Después se invocan al Borce Rider, típico de Kaiba. Y se enfrentan, Dragon versus Borse. ¿Pero qué pasa? El oponente va a utilizar cartas como Miss Body para que su carta, equipada a su monstruo, reciba los daños pero no sea destruido en batalla. Como si fuese un fantasma. Kaiba entonces va a tratar de utilizar su, bueno, su combo. Para disminuir sus puntos de ataque de su boss rider tipo oscuridad. Y utilizando la carta de deck de Virus. Va a poder destruir los monstruos poderosos del deck del oponente. De una. Cualquier carta que agarre que sea así. Monstruo poderoso. Pff, lo destruye. Totalmente. Pero bueno, bueno, bueno. Nuestro oponente se va a dar cuenta de que Kaiba está haciendo esas jugarretas. Y va a utilizar cartas para poder bloquear su combo como por ejemplo la carta sellada que sella las cartas trampas del oponente acá lo vemos todo encadenado entonces todo enfurecido y ahí va se va a comer tremenda paliza tremenda paliza del dragón con hacha bueno en realidad no es dragón con hacha pero <risa> ustedes lo entienden así que va a invocar al poderoso surtalker que surtalker bien nosotros en el TCG tenemos un surtalker que no tiene efecto que es un monstruo un poquito fuerte Acá en el manga tiene efecto. Entonces tiene más daño de. A ver, ocasiona más daño dependiendo de contra qué monstruo se enfrente. Una cosa muy copada, muy linda. Pero bueno, bueno, bueno. Entonces acá, aún así, cuando estaba a punto de destruir al Dragon News Lancer, sin querer, ¡puf! Va, sin querer, no. El oponente utiliza la carta mágica de sincronía de habilidad que copia el efecto de su Miss Body. Así que su otro monstruo puede ser atacado, puede ser causado daño, pero no puede ser destruido en batalla. Y van a quedar los monstruos ahí. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Por qué tiene esos monstruos en el campo que reciben todo el daño para poder invocar a quién? Al monstruo mega cornudo. Bueno, todavía no. En el 7 capítulos, desciende, última forma de vida. Cree la luz, mirá cómo está Kaiba, mirá cómo está Yugi. ¿Qué va a pasar en este capítulo? Lo veremos, lo veremos. Vamos a ver que Kaiba está en problemas, todavía sigue enfrentándose a los dragones de nuestro Williamite. Williamite, que lo no pueden ser destruidos. Y Williamite, sí, como les dije anteriormente, los va a sacrificar para poder invocar a. No, todavía no. Todavía no lo sacrificó. Entonces que va a aprovechar para invocar al monstruo más poderoso de su vez. Que es el dragón blanco de ojos azules con el White Lightning. Que es uno de sus ataques. White Lightning. Y después tenía el Burst Stream. También tenía el dragón blanco de ojos azules. Y sí, al fin lo invocó. Al White Hornet Dragon. Al dragón blanco cornudo de ojos azules. Con 1200 puntos de ataque. Y unos 1.400 de defensa. Pero ¿cuál es su efecto? Niga el ataque de un monstruo rival y aumenta el ataque de esta carta. Igual al ataque del monstruo atacante hasta la fase final. ¡Ah! ¡Es rotísimo! O sea, si vos lo atacas, digamos, te va a absorber 3000 Con el dragón blanco te va a absorber 3000 puntos de ataque. Y después te lo repega, pero después vuelve a su ataque original. ¡Qué locura! Un contra totalmente poderoso. Así que este va a atacar directamente al dragón blanco de ojos azules con el Hyperdrive Tride le tira acá, pf, sonido de efecto de rayo, pero Kaiba, Kaiba, Kaiba, nuestro buen Kaiba va a salvar a su cartita. Con la carta de Synchrony Ability va a copiar el efecto del propio dragón. Y es así como va a vencer al dragón cornudo de este chabón. Y pasa la seguridad como si nada. Y el chabón le dice, che, ¿cómo es que podés pasar si, si bueno, si hiciese falta que te hubiésemos el duelo? Ah, Lo hice porque tenía tiempo Así tipo como recanchero Y se va, se va de largo Para ir a buscar al Tenma Que aparece acá en forma de holograma Y este Tenma es el Tenma Yakuo Y no es el Tenma... O sea, hay un Tenma bueno y un Tenma malo Es el Tenma malo Es el Tenma malo el que está acá Esto más o menos tenemos que averiguar Si el manga yuvi r transcurre después del duelo del duelista Pero, pero, pero, pero Transcurre antes que Ciudad Batallas o transcurre después de ciudad batallas Eso es algo que me interesaría mucho saber ya que sabemos que manic también es un personaje dual al igual que lo es bakura al igual que lo es yugi y me gusta mucho acá la temática de los gemelos que también tengan esta dualidad de, del bien y el mal pero bueno acá chacuo le cuenta que como Kaiba él también nació en un Bah, se creó en un orfanato hasta que viene y lo rescató pegasus Acá recordamos un poquito cómo Kaiba y su hermano también estaban en un orfanato hasta que lo rescató Kaiba Viejo. El Kaiba Viejo. Del cual después le terminaría quitando la empresa. Pero bueno, vamos a ver que... No se llevan del todo bien. No se entienden del todo bien. Y aún así. Este que tiene el poder de los Yajin, que son los dioses oscuros, a veces no se puede controlar. Porque los dioses oscuros le dan poderes, pero también le absorben energía y le absorben el control de su propia mente. Pero bueno, lo vas a decir que lo siga. Lo va a decir que lo siga para poder enfrentarse a él. Y acá nos van a contar un poquito sobre cómo es que Pegasus logró conseguir las cartas de los Yajins. Luego de investigar el poder de los artículos del milenio. Pero que con este poder de los Yashin, él sí o sí tenía que ir y pagar un precio. Así como en esta ocasión para poder revivir a Pegasus, va a tener que pagar el cuerpo, va al precio, que es el cuerpo de Tea. Pero bueno, Yugi también sigue en camino, se van a tener que enfrentar a ellos. Y algo interesante es que, acá nos menciona el tema bueno, que ahora lo está guiando a Yugi para que se enfrente al tema malo. Es que los Yajins, por ejemplo, si quieren tener un cuerpo para poder eh, revivir a alguien, tiene que ser un cuerpo de alguien que no sea un duelista, ya que los duelistas supuestamente tienen como oscuridad en sus corazones. Es eh, muy gracioso como lo mencionan, pero entonces por eso es que TEA es la indicada, porque supuestamente TEA es pura, supuestamente es buena y supuestamente su cuerpo le va a servir. Pero igualmente a Pegasus le va a ser medio raro que tenga el cuerpo de TEA, pero en fin. Acá nos habla un poquito sobre lo que sucedió. Yugi le trata de decir a Tenma que él no mató a Pegasus en el reino del duelista. Pero Tenma le dice que alguien que estuvo ahí le echó la culpa a Yugi. ¿Y quién es ese alguien? Nada más y nada menos que el chingado del bandido Kit. El bandido Kit. Y es por eso que nosotros nos preguntamos si esto sucedió antes de Ciudad Batallas. Porque recuerden, el bandido Kit cae en su muerte en el reino del duelista. Pero en Ciudad Batallas aparece de nuevo controlado por el poder de Marek y cae en su muerte en un incendio. Y acá aparece de nuevo. Entonces, ¿esto pasó antes o pasó después? Es buenísimo. O si, o capaz, capaz, capaz en Ciudad Batallas utilizan esto. Esto como para hacerlo canon, lo vemos al bandido Kit que es un rufián, que era supuestamente el mejor jugador de duelos de Estados Unidos, pero que Pegasus lo venció, lo humilló y le quitó toda su fama. Que por eso fue al, duen, al, al reino del de duelista para poder vencerlo. Pero bueno, este chabón dice, no se preocupen, yo no voy a pelear contra ustedes Tengo a alguien más, a alguien más preparado para enfrentarse a ustedes Y es este ardo que se hace el cool, que se da, ah, no me importa Pero bueno, vamos a dolear con que este Yugi Y Yugi dice, bueno, yo creo en Gekuo Que va en Gekuo, que es este tema bueno Gekuo va a pelear en su lugar contra el Ted Banias. El Banias va a pelear contra Gecko Entonces vamos a ver qué cartas utilizan Banias utiliza Rinoceronte. Primero invoca al Spike Rhino Con 1800 puntos de ataques Y 1600 de defensa Ah no, sí 1600 Mientras que, ¿cuáles son las cartas del tema bueno? Los elfos, los guerreros elfos Mirá qué linda imagen de la portada Me gusta bastante Vamos a ver entonces cuáles son los elfos que invoca. Primero utiliza la carta de graciosa caridad que te permite robar tres cartas de tu mano y después descartas dos. Luego invoca al learning elfo, el elfo que aprende, el elfo bibliotecario. A ver qué más. El otro invoca bestias, ah con razón. Primero un rinoceronte y ahora el speed jaguar. El jaguar que toma speed, el jaguar que toma red Bull. Se ponen a pelear y este utiliza el Mirror Barrier para poder proteger a su elfo que aprende. Después el otro utiliza la trampa de Final Combat para que sí o sí tengan que pelear. Y lo vence con el Hyper Punch de nuestro rinoceronte. Después con un Rapid Death del Speed Jaguar. Rrr. Veamos, veamos, veamos. El Speed Jaguar me parece que ya lo había visto. Es una carta que te permite atacar dos veces pero que tiene pocos puntos de ataque. Así que le causa 2000 puntos de daño directos a nuestro Geku Tenma. ¿Pero qué va a hacer Geku Tenma? Va a utilizar de nuevo la carta de graciosa caridad para agarrar más cartas. ¿Qué está tratando de buscar? ¿Qué está llevando en su mano? E invoca al Power Elf, un elfo de 1800 puntos de ataque y 1500 de defensa. Y vamos a ver qué. A este lo va a equipar con la espada espiritual dándole unos 2300 puntos de ataque en total para poder vencer al Speed Jaguar que ataca dos veces pero este va a ser encadenado por las cadenas de la oscuridad esta carta, te digo, es una de las primeras cartas que salió en la colección de Bandai de las cartas de Yu-Gi-Oh y acá se vuelve a reimprimir por segunda vez porque primero tuvo en, en el sobre me parece que de la película de Yu-Gi-Oh de los el dragón negro de los ojos rojos, esta es la segunda reimpresión que tiene en el juego OCG, oficial de Japón, pero bueno también lo vamos a encontrar en uno de los decks de Kaiba me parece que venía, que estaba bastante buena esto cancela su ataque y ¿cómo va a responder? ¿cómo va a responder el Ted? va a utilizar la carta de super medicina con la super medicina na, na, na, na, va a poder invocar al Assault Lion, el león furro el león furro tiene unos 3100 puntos de ataque y gana el efecto del Speed Jaguar. Así que puede atacar dos veces el león furresco. Los ataca directamente. Le causa daño con el Infernal Attack. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el maestro de los elfos? En este turno no tiene cartas en su mano. Ah, así termina este segundo tomo de. ¡Yugio -Oh R! ¡Oh, cómo revivir un Pegasus! Volumen 3. Bueno, volumen 2, en realidad. Así que vayamos, vayamos a ver cartas Pokémon. Porque, wow. Me gustan mucho las historias de Yu-Gi-Oh. Me gustan mucho sus diferentes arcos, sus diferentes mangas. Y este Yu-Gi-Oh R es una de esos arcos, de esos spin ups que valen la pena leer. Pero, pero bueno, vayamos al mundo de Pokémon ahora. Despejémonos de tanto Yu-Gi-Oh, de tantas cartas. Que al día de hoy son recaras en Argentina, pero nos siguen encantando. Próximamente vamos a ver un R de decisiones con más cartas de yu gi -Oh! Hechas en nuestros laboratorios Pero estas de leyendas Pokémon Arceus las pueden conseguir ustedes en cualquier kiosco Así que comencemos, comencemos a ver qué cartas nos salen Esta tienen dos cajitas coleccionables no, no sabemos si va a tener una tercera, pero está bastante bueno Si vos girás las cajitas vas a tener esta imagen de Arceus Que está bastante copado, dividido en dos Ups, se nos y la primera carta que nos encontramos es un Raidon, que está bastante bueno. Les recordamos que aparece primero la imagen del Pokémon arriba y abajo de su versión shiny, su versión brillante. Raidon tiene unos 105 puntos de vida y unos 485 puntos en total. Recuerden que tienen varios puntajes y abajo del total está bueno como para que puedas competir cuál es la más poderosa. Después nos encontramos con su evolución, Riperior, que está ahí mucho más. Más taladresco, más forzado y tiene un total de 535 puntos de total. De total, obviamente. Después nos encontramos con la carta de Ponsley. Ponsley ahí que lo vemos doradito, medio raro de ese doradito. Con unos 290 puntos de total y unos uh, 95 de defensa. Nada mal, nada mal. Seguido por su evolución, Sudokudo, que suda mucho, que suda el Gudo con 410 puntos de total y lo máximo que tiene es un ataque de 100 puntos. Me copa un montón. Vamos por la siguiente, que es, este sí es un clásico de la primera generación: es el Liquiton, el Pokémon lenguazo, lenguetazo, con 385 puntos de total y el máximo de 90 puntos de vida. Así que recuerden que ustedes pueden jugar con cualquiera de estos puntajes o con el puntaje total. Muy buenas cartas, muy buen diseño. Vamos por el siguiente sobrecito. Vamos a ver si nos sale alguna carta de Gisui. Que es lo que más buscamos en esta colección de Arceus. Y alguno, bueno, un Pikachu. Un Pikachu, un Raichu. Me parece que ya lo teníamos en la caja. Vamos a ver si sale otra versión de Pikachu. Cinco cartas por sobreciño. Y la primera que nos encontramos es otro clásico de la primera generación El Machamp El Machamp que es la segunda evolución del pequeño Machoke ¿Machoke era? O ma no, era Machamp, Machoke y... ¡Machito! Pero bueno, Machamp es la evolución total Con unos... 505 puntos de total Muy genial Y máximo de 130 de ataque La rompe con de todo Seguido por el Jan Mega. El Jan Media Fire. El Jan... Es barre malísimo los chistes de descargas. Pero bueno. Tiene 515 puntos de total. Y un máximo de... 116 de ataque especial. Y mirá. Me gusta su versión Jenny que es azul. Azul. Porque este amor es azul. Como el mar azul. Sí. Seguido por un hipodón, el pokémon hipopótamo la evolución del pequeño hipopotas con unos 525 puntos de total y su máximo puntaje es de 118 de defensa pero también tiene muy buen puntaje de vida y unos 112 de ataque la rompe totalmente seguido por el pequeño Pachirisu la pequeña ardilla eléctrica que tiene unos 405 puntos de total y una máxima de 95 de velocidad. Muy pequeño, muy lindo, muy eléctrico el pequeño Pachirisu. Y la última carta de esta ocasión es el Skuntan, el... el Pokémon Zorrillo, el Pokémon Zorrino con... 479 puntos de total y una máxima de 103 puntos de vidas. Comentanos debajo del video cuál es tu carta favorita de las que salieron acá. Si estás coleccionando alguna, nosotros, a ver, elegimos como el más poderoso, Macham de una. Y el más lindo de todos, el pequeño Pachirisu. Claro que sí. Somos r esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato He hecho comenzar la semana, un poquito tarde pero con más pilas y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre, derechito al vicio, muchas gracias por seguirnos, por ser parte y por compartir este video con tus amigos, tu familia, tu papá, tu mamá y la chica que te gusta, que capaz te dé bola, siempre.